¿Confía usted en que el operativo navideño garantizará seguridad ciudadana en festividades? 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Háganos el feedback, señores, a través de la, de la línea de WhatsApp. ...829-451-3381... ...confía usted en que el operativo navideño garantizará la seguridad ciudadana en las festividades... bien ...y precisamente vamos a hablar de este tema... ...operativo policial navideño se pondrá en marcha a partir de hoy, lunes día 6... ...a pesar de que tenía previsto que empezara el pasado jueves... ...el operativo navideño Compromiso con la Vida 2021 de la Policía Nacional se pondrá en funcionamiento a partir de este lunes. El personal se está distribuyendo de manera equitativa, tomando en cuenta las zonas vulnerables en las diferentes localidades y sectores del país, explicó el director de comunicaciones de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. El gobierno anunció que desde hoy también empezarán a entregar el doble sueldo, lo que podría incrementar los asaltos en las vías, en las vías públicas. Así es que vamos a ver, Yerjan. Bueno, miren, con relación a... Vamos a comenzar por el, el plan Ciudad Segura o Ciudad Tranquila. Eh. Ciutra, sí, Ciudad Tranquila. Eh, veo que hay miembros... El operativo navideño compromiso con la vida Ajá, operativa. pero uno se desprende del otro. Ok, perfecto. Vi el pasado sábado que estaba por allá por... Tenares, Salcedo, esa zona, que hay un retén del Ciutrán, ¿verdad? que es el sistema de ciudad tranquila, pero no te preguntan nada, cuando yo veo este retén son militares, no policías eh, bueno, eh, vi una copa de policía más eh, adelante Ellos sí te preguntan ¿Usted tiene armas de fuego? No, ah, pues está bien Yo, yo, bajé, yo veo el retén Bajo tú? el cristal Y le pregunto y le pregunto al militar ¿Usted quiere requisar el vehículo? Me dice No, no, no, no a... siga <risa> Que usted sea ahí entonces? Eh, no sé si me doy a entender o sea, ¿Qué tú haces con un retén En un lugar Si tú no le vas a pedir a la persona Su documento de identidad eh, su documento por ejemplo del vehículo a veces si el vehículo que lleva no es robado si tú no tienes el aparato este que se usa para escanear el vehículo porque vamos a suponer yo me paro ahí y usted me escanea la cara que se puede ¿Mm? se puede lo que estamos en esa parte de la investigación criminal ya sabemos, hay, hay un aparatito que no recuerdo ahora cómo se llama no, no, eh, la Ud procuraduría <risa> creó una software, lo que no sé si lo han seguido dando uso Creó un software que un, un teléfono con cámara Puede leer la, la, sí. el software Lee las la facciones y compara con una base de datos A ver si es la misma persona Yo no lo he visto en el teléfono, sí, sí lo he visto en el aparatito que Lo voy a conseguir ahora aquí, tengo la fotografía de cuando hicimos el, el, el, el montaje de eso Cuando ahí. salió Domínguez Brito, con el perdón tuyo uh -huh. Cuando salió Domínguez Brito, ese proyecto estaba en fase de prueba Lo que no sé si durante la dirección de Yanalain Rodríguez, se, se continuó con ese proyecto. Tú sabes que aquí cuando cambian la gente, cambian los proyectos. Sí, es así. Miren, entonces, lo ideal, entiendo yo, es que, por ejemplo, si yo voy por una calle eh, y hay un retén de seguridad, lo ideal es que cuando me detengan, eh, por ejemplo me pidan un documento y que, me, y que me revisen a ver si yo pudiera ser un atracador, porque independientemente de que yo ande en un vestido, eh, eh, eh, de vestido de manera formal y que no le dé a ellos la la, la qué sé yo la impresión de que vengo de cometer un delito, yo pudiera ser un delincuente que buscado, y entonces no tiene razón de ser el RT. Con relación al operativo de Navidad, todos los años se monta. Un aparataje grandísimo de militares en la calle, que yo quiero que usted haga este ejercicio conmigo. Atención, amigo televidente, haga este ejercicio conmigo. Cuando usted salga a la calle, mire a los policías en los que están y mire a los guardias. La mayoría están chateando. O sea, eso es gente, gente armada en la calle, pero no es verdad que están eh, eh, atendiendo a la seguridad como tal. La mayoría de, de, de guardias, incluso en, en la huelga, yo lo voy a ir chateando con un teléfono. Sí, es verdad. Notan eso, entonces, ¿por qué? Porque ya hay una, una cuestión de un, de un acomodamiento, de una costumbre, y saben que eso no es más que bulto, porque independientemente de nadie va a atracar al lado de un policía, porque no hay tantos policías ni guardias para ponerle a cada persona un policía. Es. Por tanto, eh, es difícil esto de, de que se vayan a reducir la, los, los atracos y los actos delictivos por, por la presencia De manera que, invitarle a esta gente de Chutrán, a que si van a estar en un lugar, por ejemplo, un retén una cuestión, traten de hacer el trabajo porque no, no tiene sentido. Yo pudo haber llevado un cargamento de droga ahí, Así es. Pero claro. nadie, nadie se dio cuenta. Gracias, Yerian. Que no lo llevaba, por cierto. De, bueno. Francis, adelante. Francis. No, no tengo nada que opinar. Ah, bueno, está bien. bien. Adelante, Carolina. bueno. <risa> bien, lo cierto es que cada año, no voy a decir que es esperado, pero es costumbre el cuidar o proteger la, la población en estas épocas donde hay una movilidad importante de ciudadanos de un punto a otro, donde hay mayor flujo de dinero efectivo a propósito de la entrega del doble sueldo del gobierno. Eh, ya diferentes instituciones al día entre hoy y mañana estarán entregando este esperado sueldo 13. Y todo esto hace que ciertamente pues, el patrullaje... Eh, se haga necesario. Debería de ser to todo el año, porque imagínense, con los niveles de inseguridad que tenemos en el país, sería importante sentirnos seguros. Eh, esperar, esperar que no tengamos nosotros eh, muchas tragedias. Hoy estamos ya, señores, a 6 de diciembre. Eh, recordar, destacar que venimos de una Navidad pasada con cierto nivel de restricciones, mayor temor a todo lo que es el COVID. Y posiblemente esto haga porque ya la gente eh, le, le perdió totalmente el miedo al COVID, o sea, ya todo se desarrolla de manera normal. Entonces, partiendo de esto, es posible que estas Navidades sean mucho más eufóricas eh, luego de las del año pasado. Sencillamente, usted eh, mantenerse tranquilo, como yo digo en estas épocas o en Semana Santa, donde el flujo de gente es muy, muy grande no es el fin del mundo, sino unas navidades, una celebración de estar un año más vivo, partiendo de toda la gente que se nos ha ido, señores. Son muchas la gente que conocemos, gente que ha perdido sus familias, eh, en es, eh, y que llegan hoy a la fecha estando vivos, pero arrastrando eh, dolores, pérdidas, y toda esta situación que nos ha afectado, que es una realidad y que está ahí, y que por más que queramos, no la podemos dejar de lado. Entonces, ante todo esto, eh, mantener la calma, ...manejarse, eh, esperemos que el, a nivel delincuencial, pues el patrullaje... ...no sé si se por acá si es mixto como normalmente se hace... Eh, ...pues que rinda los frutos esperados de proteger y salvaguardar a la ciudadanía. Es todo, amado. Hay un detallito, escúchame, amado. Dale. Quiero motivar a la gente, atención a, ¿Sí? al pueblo eh, franco macorizano ...y de la República Dominicana y, y también fuera del país... Hay una, un método que se está utilizando de estafa. Es fácil de detectarlo si usted está pendiente, si usted lo sabe previo a... Te llaman, yo no sé si son los presos o los internos de la cárcel, no sé. Sí, pero siempre son veces, gente... Muchas veces ha salido de ahí ese tipo de estafa. Son telefónica. gente con acento eh, capitaleño, sureño más bien. ¿Mm? Te llaman y claro. te dicen, eh, hola tío, por ejemplo, sí. sí. El, el sábado yo, yo lo grabé eh, eh, aquí en el teléfono porque yo me di cuenta de una vez y entonces quise sacar la información. Oh, hola, tío. Tú, hola, no sabes quién es. De un sobrino. número extraño, un sobrino. ¿Y quién me habla? Ah, no, tu sobrino el más grande. Coño, gracias, Porque son, son especialistas. Sí. Tu sobrino más viejo te me dice. Pasó así. Y entonces tú entras en conversación con ellos. <risa> y yo estaba yo, incluso yo le pregunté por pues, Juanita. Yo no sé quién es Juanita. Le dije, y Juanita. Y, y tío Pedro, y él me decía que, que están todos bien, una cuestión, una maravilla de, sí. de, de cómo. De cómo ¿eh? Sí, yo lo tengo grabado porque yo, a la esposa mía, yo le ven a ver este show, y lo grabé. porque Pero los señores caen en la trampa, muchísima gente. Y te dice mira, Fulano está aquí, eh, eh, con, sufrió un accidente, eh, deposítame tanto. O exacto. ve donde la banquera. No, no eh, pómele una tarjeta a exacto. mi número. Que yo, para yo bueno, llamarte para, y, y explicarte a qué pasó y cómo está la cosa. En este caso, que se me está es, esto fue el viernes en la noche <risa> y me decía él que le llevara el teléfono, que, que si podía ir rápido a una banca y que le pusiera el, el teléfono a la banquera. Era para aparentemente irle a hablar directamente con la banquera y supongo que decirle si le pongo una tarjeta de mil pesos, de dos mil pesos ahí, que él la va a pagar. Eh, eh, al fin y al cabo, yo lo que hice fue yo, viejito, tiene que manejar otra estrategia porque esa ya no funciona, por lo menos conmigo. Atención a la gente, cuando lo llamen, tengan mucho cuidado porque hay un grupo de personas que se dedican a estafar y juegan con la inteligencia de la gente, juegan con las emociones más bien, juegan con las emociones de la gente y, y en un momento de desesperación cualquiera eh, accede a lo que esta gente le pide. Yo tengo la grabación, me imagino que luego de comentario de Amado podemos compartir un poquitito. Bueno, miren, eh, en los operativos de navideño casi <ríe> siempre se descartan bella. de la misma forma. La pregunta del día... Eh, en realidad, lo que quiere es como picar el, el, la curiosidad y, y, y, y de alguna manera eh, eh, la, la, a la gente, ¿no? para que la gente pueda responder, pero garantizará la seguridad ciudadana este operativo en las festividades. Nunca lo hace. O sea, ¿por qué? Porque estos operativos se montan sobre la base de primero una, una tradición de, de los operativos, si no se hace, se, se come en vivo al gobierno, ni siquiera un operativo hicieron. Pero en realidad no se hacen tampoco con criterio profesional, no se hace con criterio de realmente de preservar la seguridad de la gente. Se busca un grupo de guardia y se tira a la calle. De alguna manera, mucho que poco, quizás un porcentaje bastante bajito, tomando en consideración lo que se cuál es el objetivo que se quiere, que funcione en el sentido de que mientras más patrullaje hay, menos posibilidad hay de que la delincuencia salga a la calle. Pero, indudablemente que no se hace con mucho criterio profesional y eso hace que los operativos navideños no sean lo que uno espera que debieran de ser, que tuvieran una garantía, digamos, específica, ¿verdad?, una garantía de que la gente va a estar cuidada en la calle. De hecho, a veces las patrullas se convierten en la amenaza del propio ciudadano, no del delincuente, sino del propio ciudadano, bueno, porque a veces se le va la mano, a veces son muy autoritarios, actúan de una manera como si tú fueras un, un, un, un bandolero, un vagabundo, y te tratan de una forma que a uno le molesta. Y es lógico que así sea, sobre todo si se trata de alguien que no tiene nada de qué sospechar. Entonces, de hecho, en, en sociedades más avanzadas en términos legales, eh, si tú no tienes un perfil sospechoso que pueda el que te detenga, la autoridad que te detenga o, o, o, o coarte tu capacidad ambulatoria, si tú no tienes... Un, un perfil sospechoso que pueda. Eh, ¿Un qué? Un perfil sospechoso. Está eh, prohibido eso, perfil sospechoso. <risa> Ajá, ¿y por qué? Sí, porque eso es discriminatorio. ¿Cómo un perfil sospechoso? Sí, sí, sí eso, es lo, que, eso es lo que se plantea. El perfil sospechoso de una gente que de alguna manera tiene la característica de. Por ejemplo. ¿Cómo cuál? Por ejemplo. <risa> Causa probable. Te voy a decir ahora mismo. ¿Qué va a la gente cuando ve en la calle a dos se montados en un motor CG? Pero es discriminatorio. Pero está bien, pero es la realidad. No, aún claro, se, claro. Es, que, es, que, es, que, es que no es, no es discriminatorio. Si es de, discriminatorio es porque es la realidad. O sea, nadie te está discriminando por un invento del momento. Es porque es la realidad. Dos personas, de hecho, yo incluso decía aquí en una ocasión, debieran de prohibir por ley que dos personas después de las seis de la tarde no anden en una motocicleta. Porque eso está asociado a los atracos que se ven en el día a día. Y el Estado tiene obligatoriamente que buscar soluciones a cuestiones del día a día. Pero no se ha hecho, no se ha hecho. ¿Y qué es lo que ha quedado? Bueno, que la gente ve que dos personas en un motor y, lo, y más sospechoso es si, se, si te pasan por el agua y se devuelven. Ahí sí hay que correr, ¿eh? Ahí hay que correr, ¿eh, Junior? Sí, mira, con relación a eso... Eh, fue precisamente Wilson Camacho quien nos explicaba a nosotros lo del perfil sospechoso, ya uh -huh. no se puede utilizar porque es discriminatorio. Se, él, se habla de causa probable. Que prácticamente. Él es la misma vaina, lo, que, lo mismo, que pasa que pero, le han quitado el nombre. Pero tú dices, bueno, esa persona que va ahí es causa probable de un, de, de un delito, pero tú no lo puedes, eh, eh, desafortunadamente, independientemente de. Aunque uno quiera decir. Parecería un perfil, ¿verdad? Sí. Eh, motor CG o motor de alto cilindraje, eh, gorras eh, achatadas, eh, metidas prácticamente hasta los ojos, abrigos. Parecería ser ese el perfil de, un, de, de, de atracadores. Sin embargo, no siempre lo es y entonces sí, se, ¿sí? se convierte ¿sí? en discriminatorio ¿sí? cuando ¿sí? tú lo haces. Ahora bien, ¿qué es lo sí. que sí se debe hacer? Sí. En la calle. Eh, si usted tiene, por ejemplo, un retén, que era a lo que yo me refería, revisa todo el que pasa por ahí, aunque vaya de saco y corbata o camisa manga larga, porque pudiera ser que la persona est esté camuflajeada. Mira, entonces, y yo, y yo eh, eh, eh, un momentito, Francis, yo difiero de Wilson Camacho en ese, en la utilización de esa expresión uh -huh. de causa probable. Después te voy a, a dar mi opinión. Muy bien. Francia, adelante. Sí, mira, yo dije que no iba a opinar, pero creo que es válido que traiga. A, a reconocer que el esfuerzo de las autoridades por plantear una fórmula que tienda a darle un poco de esperanza y seguridad a la, a la ciudadanía está eh, en pie con el hecho de pronunciar simplemente la intención y implementar un, pro, un programa de seguridad con desde el, eh, todos los ámbitos. Pero lo que pasó este fin de semana debe de llamarnos a reflexión. Rabo Echivo parecía un campo de tiro. no Rabo Echivo. No. Es donde, y yo solamente le puse y dónde está el plan de Chu. Por eso era que en día pasado, quizá esto sea un poco peyorativo y, y me excusan, pero lo hice de chanza. Chu se convirtió en un chubasco. De ahí que yo digo un chubasco, porque dijo que iba a estar claro, que iba a estar diáfano, que se podía disfrutar de tranquilidad en Rabo de Chivo, en el barrio, y que ahí iniciaba el proyecto de seguridad, uh -huh. por la inseguridad, por todo esto de la motofobia, los dos tigres que se ven, en. ¿Tú ves? ayer intentaron a un familiar mío atracar en su casa. En su propia casa. Dice que buscando a un tal fulano para dejar un camión, andaban, que no se sabía dónde está el camión, dice, desde arriba, entre una reja que si hubiese, usted me puede conseguir una funda después de que le dice, yo no conozco a, usted me puede conseguir una funda para regalarle una, unos jugos que traje y ahí ella le tiró la funda, él bajó y entró otro, le dije usted me puede prestar un celular, estaban buscando una manera de, de, de, de que ella se acercara, ahí se dan cuenta y se trancan, ellos se fueron hay múltiples fórmulas que ha encontrado el delincuente para cometer sus, sus actos delictivos. A todo eso lo que requiere de una política criminal realmente o de persecución del, de, de los delitos, efectiva. Porque la implementación a partir de, del anuncio y la presentación de policía. Es como una provocación a la Asociación de Delincuentes de la República Dominicana que inmediatamente activa focos para demostrar que, la, que ellos están, la, nosotros, la sociedad sana y buena está con el plan, pero ellos están en su plan. Lo que pasó en Rabo Echivo, búsquenlo ahí. Hay imágenes, hay unos videos eh, de celulares y se ve la policía salir de pavorido de, un, de una de las esquinas y seguir tirando parece que lo recibieron a tiro, o lo hicieron ir de ahí, porque se supone que ahí habían policías en ese resguardo. A, a la fecha no se ha podido resolver el tema de Rabo y Chile. Sigue todo igual, como lo habíamos dicho, y que ha, ha servido de, de tranquilidad mientras se desenvolvía normal los puntos y, la, y los tigres en su barrio, los policías en la esquina. Te voy a explicar algo eh, que yo creo que perfectamente se aplicaría a lo que es la persecución contra la delincuencia. Yo tengo en mi patio eh, plantas de girasol, ¿verdad? De girasol. ¿Qué resulta? La gente ha podido, yo lo comparto en mi estado, el seguimiento. Cuando las plantas estaban pequeñas, eran atacadas por babosas, ¿verdad? En, en principio iba una babosa, iba otra, y entonces yo dije, pero, pero ven acá, ¿dónde está el nido de esta babosa que llega una a cada rato? Y lo busqué, ataqué el nido, desbaraté el nido, acabé con ese, con, con ese criadero de babosas y ya no hay babosas. No sé si Chuas que puede entender eso, que el problema no está en tú perseguirlo de manera directa, sino también ir al, ir al foco. Y todo el mundo sabe lo que hay en San Martín, todo el mundo sabe lo que hay en Vista del Valle. Si tú no atacas esos, esos, esos focos de babosas, no vas a poder contra la delincuencia porque esos son criaderos de babosas, eh, chubasque. No sé si me doy a entender. Son criaderos de delincuentes que si tú no lo atacas de manera directa, no vas a poder ya con la delincuencia. Yo te me refiero a la delincuencia violenta porque esos son los que salen a atracar. Sí. Normalmente salen de los puntos de droga a atracar. Y no, y, lo y, más y, violento son los dueños de los puntos o no, los Claro, que pero ellos se crían en ese ambiente, se forman en ese ambiente violento. Eh, eh, eh, el uso del poder, el uso de armas de fuego, incluso ellos se las rentan. Pero que una cosa. Que ellos se las rentan, Aquí las armas de fuego. Por el pueblo yo he sabido que las primeras muertes sucedieron por una especie de forcejeo de quien dirigía ese barrio y que incluso un jefe de los capos murió. Sí. Y que había una persona supuestamente desde la cárcel de Nagua o no sé de dónde, que es el que dirige. No es, no es preferible escudriñar dónde están las guaridas y quién es el que dirige eh, eso para desmantelarlo. Pero no, siguen operando igual. Lo que pasó en la cárcel de aquí es lo mismo, en lo de la fortaleza. Eso es lo que nos traen a nosotros como, como informados. Y comunicadores ¿Alguien sabe qué pasó Entonces, con el tiroteo que hubo no, ahí en la fortaleza? ¿Tú es como si fuera ajá? normal que se vieran esas muertes ahí nada. en San Martín Y que eso es un episodio de película que ha estado ahí ¿Quién lo toca? ¿Pero alguien sabe qué pasó con lo de Laila? Con el, el aeropuerto, ¿se acuerdan? El apagón, que hubo un, un sabotaje. ¿Alguien sabe cuál es el final de ese caso? No, ¿Qué no, proceso va? No, no vamos a Yo ver. Yo creo no que, deben que deben de que recabar. Recabar. ¿Están entendiendo? está entendiendo deben el pueblo recabar. lo que te dije. ¿Y cómo es posible que le hagan una especie de enfrentamiento? Porque a mí me luce que lo que pasó en La Vega con los tipos que parecían verdaderamente porte de militares, después que se instaló al general Ten. Y me parece que él mismo dijo en la diana cuando dijo que no se iba a amedrentar por los el grupo de terror de la policía. Es decir, le llamó directamente de que hay un grupo interno que opera para eso. Y eso se sabe porque lo dijo el general Ten en Santiago. Pero después de ahí han habido dos atracos de, saliendo del aeropuerto de Santiago. Yo creo que hay que ayudar y, hay, y tenemos que ayudarnos como sociedad. Apoyar la policía, apoyar el plan, pero de ahí a la implementación que demuestra de que hay una voluntad directa de rescatar la moral, la imagen de esa institución y a la vez que se le devuelva al pueblo la confianza en ellos. ¿Este plan de lo, lo dice? Claro, que tiene que servir... Para no, que produzca plan, un cambio. Este plan no. El plan de, de, de ahora, de diciembre. No, no. El plan que se implementó ya, en, en... Mi país seguro. Correcto. Cuando vino Chu a... <coughs> a Macorís. A Macorís. Por los hechos de San Martín. Uh -huh. Anoche yo vi un video y solamente pregunté. Pero ven acá y no, el plan de Vamos no, a la no. llamada. Adelante. Sí, sí. Buenos Hello. días. Buen día. Hello. Hello. Buenos días. Buen día. Yayan, Carolina y Francis. Buen Bien, día. le hago un fiel, un fiel oyente de ustedes, y admirador gracias de aquí de esta ciudad. Con relación al caso que ustedes están refiriendo, me parece que lo que debe hacer el jefe de la policía es meter el ejército a todos los barrios de aquí a, a patrullarlo, por pues saber que la policía no lo respeta a nadie. La policía aquí lo que está haciendo es alimentando los puntos de droga porque no es un secreto para nadie que lo, todos los puntos de droga que, fi, que circulan aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís son custodiados por la policía, ellos son los que, ¿tú sabes quién es que, que, el, que prevé a esa gente de, esa, de, esa, de ese producto? Son los narcóticos de la policía, ellos saben aquí donde quiera que hay un punto de droga para salir los miércoles y los sábados a cobrar su dinero. Aquí no respeta a la policía, que metan el ejército para que usted vea que se acabó esa vagabundería que había de droga y todo esos delincuente. Bueno, Amigo, gracias. y si ese guardia eh, militar eh, no, del ejército todavía, de la República todavía. Dominicana ganando tres pesos, eh, tiene un problema con un hijo y tiene que comprarle una medicina que cuesta 50 mil y resulta que se enteró el dueño del, del punto de que ese militar tiene ese problema y le hace llegar esos 50 mil, ¿a quién usted cree que va a responder el militar? ¿Al Estado que lo maltrata, que le paga una miseria y que ni siquiera puede vivir tranquilo? ¿O al dueño del punto que le resuelve el problema cuando él lo necesita? Ya, ya, te mandan a decir que Chuba que trajo un proyecto muy bonito. Trajo unos 10 vehículos y tanto motor y a los tres días se lo llevó. Y es verdad. Esa es una buena pregunta para investigarla. Yo quisiera... No periodistas... puede ser que le hagan eso al general Ferreira que estando aquí con el compromiso de desplegar ese plan o de sostener a sus hombres en proyectos de seguridad, le presenten un, un, una especie de flotilla que va a ayudar al, a, a la movilidad de la institución y luego se la lleven. Es Obviamente más... que aquella vez cuando estuvo nuestro hermano y amigo Olivense, su director de la policía aquí, llegaron los 911. ¿Ustedes recuerdan la cantidad de de ambulancia que vimos desplegada aquí y de y vehículos policiales. Duró una semana haciendo una vuelta y después se quedaron las ambulancias yeah. que iban para allá. Vamos vamos a, vamos a la pregunta del día. Vamos adelante, a ver qué opina la gente con relación a la pregunta. ¿Confía usted en que el operativo navideño garantizará seguridad ciudadana en las festividades?